Muchas gracias, es un placer compartir estos minutos aquí, en esta compañía tan especial. Vengo más que todo, a decir de manera muy respetuosa, que, es muy importante tener una actitud positiva ante la vida, alimentarse bien evitando consumir enlatados, refrescos, y esos tipo de alimentos prefabricados, igualmente tener cuidado con la televisión y la radio, no hay que contaminarse con noticias pesadas y desagradables. Por eso hay que dejar de lado esas cosas negativas. O ponerse a consumir o practicar, cualquier tipo de vicio. Hay que ir mejorando la vida, cambiar esa filosofía, aprender a respirar profundo y por la nariz, pero tener presente la parte emocional, porque somos hombres sabios, que sabemos que somos sabios, por eso estamos catalogados como, Homo sapiens sapiens. Pues en general a nosotros nos manejan las emociones, nosotros tenemos un cerebro límbico que compartimos con la especie animal, y somos emocionales. Tanto, que ante cualquier tormenta que se avecine, a nuestras vidas, ya sea real o imaginaria, en un pensamiento nuestro, el cuerpo va a reaccionar ante ello, generando cortisol, generando adrenalina, y eso es lo que llamamos, estrés. Muchas veces el estrés nos lleva a movernos, y existe un estrés positivo, que es el que nos motiva. También existe un estrés negativo, que es el que nos hace perder el norte, y nuestra corteza mental que tiene lógica, que piensa, que negocia, que razona, se bloquea. Por eso es importante que un profesional, pueda manejar el estrés, la parte emocional nuestra es bien importante, y hay que tener estas herramientas presentes porque hay momentos de vacas flacas, donde el negocio se pone pesado y no hay cierres, ni ventas, y eso nos hace estresarnos, al punto que daña nuestra salud, empeora nuestros pensamientos, por ende no pensamos bien. Es impresionante ver a las 2 de la tarde, un día domingo, a un corredor inmobiliario, trabajando, publicando inmuebles, eso no está mal, pero a ciencia cierta. Los domingos son para relajarse un poco, desconectarse de la actividad laboral, agarrar y relajarse, Dios creó al mundo, en seis días, pero realmente entrego la obra lista en el día 7, porque el descanso al final forma parte del trabajo. Cuando descansamos los domingos, amanecemos el día lunes, renovados, con mejores ideas y así. El ser humano tiene muchos años mirando hacia afuera, y no debe ser así. Más bien el ser humano debe meditar, mirar hacia adentro, autoconocerse, y descubrir, a la gran persona que está en sí mismo. Y al conectarnos con esa parte divina que está dentro de nosotros, seremos capaces de escuchar a Dios, porque somos su creación, de allá venimos y hacia allá vamos, ese es el objeto de la evolución, ser cada vez mejor persona, la compasión es una herramienta hermosa, según el budismo tibetano hay que empatizar, ponerse en los zapatos del otro, no juzgar, eso es básico. El agradecimiento, el perdón, son herramientas que nos han dado las religiones en general, según estudios existen, aproximadamente 10.000 religiones, pero la espiritualidad es más profunda que una religión, porque las religiones han llegado a dividir, un ejemplo de eso es la cruzadas y las cacerías de brujas. Lo bueno es que todos somos seres espirituales, en tal sentido, hablar mal de los demás, no nos hace mejores, sino que nos perjudica. Por eso hay que decir, si alguien pregunta, solo que los demás sujetos son increíbles, maravillosos, agradables. En la actividad de corredor inmobiliario. Se empieza matando tigres inmobiliarios, reuniéndose en panaderías, teniendo el celular y la red social como oficina, pero hay que perseverar porque eso da buenos resultados, y crear una inmobiliaria en físico, con un local, pero eso viene más adelante, porque hoy en día es mejor tener actualizada su red social, activo el teléfono y su página web, allí siempre están las panaderías y en los teléfonos guardas hasta fotos. Uno no debe dejar de hacer cosas, quizá no correr un maratón actualmente, pero seguir avanzando en los proyectos, dar cursos online y presenciales, para llevar información a la gente, darse a conocer y recaudar poquito, pero con amor. La idea es prepararse de manera constante. Uno puede cambiar su cerebro, solamente hay que evitar los malos hábitos y sustituirlos por buenos hábitos. Hay que tener cuidado de manejar el estrés suprimirlo, no respondiendo al ataque, sino respirando profundo y dejándolo pasar, respirar hasta que pase la tormenta. Si respondes al ataque estás cayendo en el juego del agresor, y te haces daño a ti mismo, entonces, mejor ignora, hazlo en beneficio de tu salud. La frase con la que me gustaría que me recordaran, es, haga el bien y no mire a quien haga el mal. Wow, wow, qué cosas, ya es tardísimo. Fue un placer compartir con ustedes, que Dios les bendiga, debo irme, chao.